Querida Mirta, desde estas grietas te escribo estas líneas Mientras te veo disfrutar el mate en familia mm, ¡Qué linda familia que tenés! Se me viene a la memoria lo sucedido unas noches atrás Mientras ustedes dormían me chiflaba el bagre Y sabes Mirta, tu brazo al descubierto mm, me tentó me llené tanto, tanto la pancita que, por no explotar, defequé. Luego me fui rápido a mi grieta y a la salida del sol observé cómo te rascabas, Mirta, a más no poder. Te veo feliz y... ¡Ay, cómo te explico! Que ahora vos y yo tenemos un bichito. Pero no te asustes. En la visita al médico encontrarás la solución. Hasta siempre, Mirta. Te pido perdón. La besucona. Posdata. Quédate tranquila. Me mudo a otra grietita para sanar mi corazón. <música>